Nos encontramos ahora con José Peloso, presidente de Partido Único de Corrientes. También nos encontramos con el diputado provincial Hugo Vallejos, presidente de Partido Norte Grande. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos en esta, en esta nueva casa que están, están trayendo, presentando hoy, ¿no? Gracias, gracias a ustedes por venir, estar acá. Este, no hay duda de que siempre van a ser invitados. Este, Las puertas abiertas están para todos. Los, nuestros conciudadanos, esta es una actividad política que venimos desarrollando y, y en esta trama de electoral que estamos hablando sobre el, el día 11 de junio, este, bueno, formamos un bipartidismo acá con el señor diputado, presidente del Norte Grande. Este, donde que realmente venimos desarrollando actividades no solamente en capital, sino también a lo largo de los anchos de nuestra provincia. Fundamentalmente porque, por suerte, gracias a Dios, este, tenemos muchos adherentes, se nos están sumando y están muy contentos la, la expectativa y la oferta este, concreta que estamos haciendo, fundamentalmente porque en realidad lo que venimos haciendo es... Primero formar este, una gran alianza que convocó nuestro gobernador Gustavo Valdés, con quien acompañamos este, eh, sin ningún tipo de, de problema, pudimos acompañar 30, más de 32 partidos. Tuvimos que fortalecer las coincidencias por sobre las diferencias y pasaron prácticamente 6 años. No hay duda de que Hoy queremos hacer un replanteo, no solamente este bipartidismo, sino varios partidos del frente, queremos plantear a, a, al señor gobernador o a este gobierno, ¿no es cierto? la participación que realmente también necesitamos los partidos chicos, que estamos con muchas ganas de crecer y con muchas ganas de seguir viendo una provincia pujante, de desarrollo y de grandes condiciones como lo hace Valdés, ¿no es cierto?, Diputado, bueno, nos comentaba entonces ya también su compañero José Peloso respecto a esta expectativa que tienen ante esta casa, hermanados en un bipartidismo, ¿es así? Exactamente, venimos recorriendo, este, como decía José, eh, toda la provincia y trabajando juntos este, en cada uno de los rincones de nuestra provincia. Hace eh, dos años que fuimos reconocidos como partido y venimos emprendiendo esa, esa rutina de caminar la provincia en cada uno de los puntos donde, donde tenemos referentes y haciéndonos referentes para, para que nos acompañen en esta, en esta partida. ¿Cómo lo ve entonces a cada uno sus, sus referentes en el interior, en este trabajo que queda por hacer, trabajo de caminar, trabajo territorial como mencionaba usted? El trabajo territorial es consolidar los, los lugares donde tenemos intendentes o algunos concejales, consolidar esos espacios territoriales y a, afianzar otros que están en plena construcción. Este, lo nuestro es un poco eh, caminar y el día a día solucionar y hacer gestiones para los distintos. Nosotros somos de extracción peronista y venimos trabajando en ese sentido en una gran alianza, eh, ECO más Vamos Corrientes, este, que se lleva adelante con muchos partidos que vienen de filo peronista y este, los demás partidos que conforman ECO más Vamos Corrientes. José, ¿nos puede contar entonces también en esta eh, respecto a este, a esta unión y estos dos partidos, cómo se encuentran en el interior representados? ¿Cómo se encuentran, es eh, decir, en cuanto a concejales y demás eh, referentes que tienen en toda la provincia? Nos sentimos muy estimulados fundamentalmente por la respuesta, porque consideramos que si nosotros no nos juntamos. Eso fue un gran error que tuvimos del peronismo, ¿no es cierto?, donde dividimos. Ahora en este frente hay muchos partidos que nos estamos agrupando y estamos coincidiendo, ¿no es cierto?, en una, en una realidad, ¿no es cierto?, que es el protagonismo. Necesitamos protagonismo este, en el gobierno, queremos aportar ideas, queremos apoyar a los grandes desafíos que se propone la conducción gubernamental, para poder también nosotros ser participativo y para que realmente sepamos, sepan ellos también que nosotros este, tenemos este, muchísimas cosas que aportar en cuanto a ideas, en cuanto a... Y la gente, este, eso lo sabemos porque estamos palpando, estamos recorriendo los barrios, estamos recorriendo las distintas localidades. Si bien la situación es crítica no solamente en la provincia sino en la nación, de la nación para la provincia, este... Aún así la gente quiere este, cara nueva, quiere este, que de alguna manera u otra haya este, una unión. Por eso este, siempre digo que Unión Correntina es un partido que acala muy profundo a la conciencia del ser humano de que si nos peleamos entre nosotros nos devora lo de afuera, como dijo Martín Viendo. Así que muy contento. Tenemos mucha fe, mucha esperanza. Creo que va a haber este, en estas elecciones grandes sorpresas de obediente. Diputado, me gustaría que nos detalle, nos cuente un poco, entonces, desde el momento también en que han decidido hacer esta unión, llevarla adelante, hasta llegar hoy a concretar esta sede aquí. ¿Cuáles fueron los caminos que tuvo que recorrer y cómo llegaron hasta, hasta ella, hasta esta sede? ¿no? Como te decía, empezamos por el interior, recorriendo a los distintos amigos unificando criterios para llevar adelante las la distintas este, inquietudes de los compañeros del interior este, y traíamos a corriente y hacíamos las gestiones que, entonces decidimos este, unificar nuestra sede alquilando esta, este, esta casa y, y estar en, en un lugar juntos para unificar como te decía que cada uno de los compañeros que vengan del interior este, puedan referenciarse por un lugar donde puedan este, tomar un mate o hacer una visita corriente y tener un lugar donde un palenque han de rascarse, como dice el, el refrán. Y gracias a Dios estamos teniendo mucha recepción en ese sentido porque hoy tuvimos gente de Yajapé, gente de Verón de Estradas, quienes este, se acercaron con sus inquietudes y así estamos asistiendo a gente que está en el hospital de niños, en el hospital llano, que vienen y se referencia con nosotros, solucionando pequeños problemas que la gente del interior va trayendo. Entonces eso, lo, eso hizo que nosotros tomáramos esta decisión y por supuesto este, unificar los comandos electorales de los dos partidos. José, eh, consultarte también, bueno, respecto a esto que mencionaba, es una alianza Partido norte, partido Único, Partido Norte Grande, que también forman eh, parte de la alianza ECO más, vamos, corrientes, de, como decía usted, filo de peronistas, ¿no? Eh, en este sentido, ¿cómo ve también entonces la respuesta y la aceptación por parte de, las, de los quienes son hoy referentes del Ejecutivo, tanto el gobernador Gustavo Valdés como Eduardo Tazano? No, eh, Con Eduardo Tazano... El señor intendente seguramente no vamos a reunir esta semana. Este, con el gobernador tratamos de reunirnos, yo creo que también antes de, de algunas posturas que tienen ellos sobre las posibilidades de las grillas a diputados y senadores, seguramente no van a escuchar, no van a llamar o por lo menos nos van a decir cuáles son las pretensiones de, de más de 15 o 20 partidos chicos que realmente venimos empujando el cargo hace muchos años. No como partido, sino como, como dirigente también, hace muchos años. Como partido, ya va por las segundas elecciones. Así que tengo fe, tengo esperanza, este, que, que son bastante democráticos. El señor gobernador siempre habla del federalismo, así que él también, este, acá en corriente va a actuar y actúa como federales, porque este, va a considerar a todos los partidos políticos, también le va a tener en cuenta para su proyección este, y crecimiento de cada uno de ellos ¿no? que la componemos este gran frente uh -huh. Hugo Badejo nos quiere entonces dar también su, su apreciación, su punto de vista respecto a esta aceptación e eh, integración dentro de Eco, más Vamos Corrientes ¿cómo lo ven? Eh, sí, nosotros venimos trabajando como te decía hace mucho tiempo este, incluso eh, por afuera de, de nosotros con los intendentes del norte grande eh, eh, ya integramos la alianza antes de, de, en el 2015 incluso con el compañero Peloso formamos una colectora cuando este, en el 2015 justamente una colectora con el, y con el partido este, con el partido laborista que eh, anduvimos en, en 11.000 votos en esa oportunidad y después de ahí nosotros este, decidimos formar nuestro partido que ya estaba en formación, pero le pusimos énfasis, así que en la, en la anterior elección del 2017 este, nos incorporamos al, al, al frente de ECO Más Vamos corriente. ¿Creen entonces que dentro del ECO Más Vamos corriente le dan lugar para crecimiento también de los partidos que son más chicos en esta integración? Tenemos mucha fe, tenemos mucha esperanza, tenemos mucha... Este, ganas de, de ser protagonista. Eh, no importa el lugar, no importa de dónde, pero yo creo que nos han en convocar para decirnos ustedes hace mucho están trabajando y hoy le toca a ustedes vengan a trabajar, a aportar lo que saben de tal cosa. O sea, tenemos en nuestro partido, tenemos muchos profesionales, tenemos muchos obreros, muchos docentes, tenemos muchas personas que van y vienen. Y bueno, este... Yo siempre, he dicho que, yo siempre he dicho que el que se mete en política tiene que tener una ambición, una ambición, no de medida, pero tiene que tener ambición. Si no tiene ambición, el que está en política no sirve. Nosotros por eso tenemos las cuatro patas, ¿no es cierto?, que es el trabajo, la organización, la información, y queremos dar sorpresa en este 11 de junio del corriente año. Bueno, y también que nos pueden comentar su punto de vista, ¿no? de respecto a cómo se encuentra hoy el Partido Justicialista, eh, conformado también en lo que tiene que ver con una, una, un, una normal, un, un proceso de normalización dentro de los partidos justicialistas. Yo creo que este, tuvimos visita de varios este, compañeros justicialistas, al cual eh, le invitamos para que participe en este guión eh, de desarrollo y y progresivo que tiene hoy a punto de salir a la, la, la provincia. Pero, bueno, eh, la verdad es que eh, tienen que lograr la unidad, que cuesta, en el peronismo cuesta. Entonces, ahí es ahí donde se gesta un grave problema. Pero este él también tuvo visita de varios dirigentes justicialistas, que también te pueden comentar algo. yo te, te doy mi sincera opinión, yo creo que mientras exista intervención al partido justicialista no se van a solucionar los problemas porque viene un, un excelente político puede ser de otra localidad como pasó ya con, con el interventor chaqueño, con el interventor de, este, ahora de Buenos Aires que no tienen conocimiento del territorio, de la territorialidad de cada uno de los, de los compañeros. Entonces más que mal pueden ser justos en las decisiones. Es el Partido Justicialista, si nosotros nos fuimos porque no nos dieron, 2008 fue la última elección interna que se hicieron en el partido. este Si no se llama a, a, una, a un consenso general y a una elecciones internas que sean los correntinos los que decidan en el Partido Justicialista, no va a tener solución. Es lo, lo, lo, lo que yo opino como, este, como ex peronista. Este, hoy no, no, no van a encontrar la solución. Es lo que le decía a los compañeros que nos visitaron. Si no se persigue ese fin, no, no va a llegar una solución. Hoy vamos a decir que entonces el Partido Justicialista también eh, eh, pierde mucho, muchos y se abre muchos partidos eh, en este sentido, en esta falta de búsqueda de consenso y de una normalización dentro del partido. Totalmente. Eh, para muestra basta un botón, decimos, hay 8 o 10 partidos en ECO más vamos corriente que son de filo peronista o desprendimientos de del peronismo. este Y con eso te digo todo. Y respecto a las juventudes, ¿cómo lo ve en cuanto a la proyección de la, desde lo, la militancia a ocupar un cargo hoy en cuanto a la juventud, el trabajo de las juventudes? Nosotros votamos hace una, seis meses más o menos la ley este, que va a ser incorporar a, a estas elecciones a los menores de 18 años, entre 16 y 18 años el, voto, el llamado voto joven. Ahí, ahí desde los partidos políticos nosotros tomamos conciencia que tenemos que hacer un llamado concreto a esos chicos y en el interior estamos trabajando en ese sentido. Pero hay mucha, mucha gente que no toma conciencia de eso y, y los jóvenes no, no entienden, no saben que van a votar, no saben nada. Entonces, en ese sentido hay que tomar conciencia, todos los partidos políticos, en hacer conocer a los jóvenes de 16 años que hoy pueden votar y pueden elegir, no ser elegidos, pero pueden elegir sus, lo, la, la gente que los, los va a gobernar en los próximos años. Entonces hay que tomar conciencia, chicos, de, de, de que estas son elecciones cruciales. Infórmense hoy a través de los medios sociales, de los de los medios periodísticos pueden informarse y leer un poco sobre política, interesarse porque ese es el futuro este, que, que le va a convenir, que le va, que le va a... Su, su porvenir es interesarse y participar en política. Eh, tienen que ele, saber elegir para poder quejarse después. Entonces, tomen conciencia de eso y este, participen en política porque... Le, le, va, le va a hacer bien a toda la sociedad la participación de los jóvenes. ¿Cómo ven también de la irrupción de una, una nueva generación que, que lo podemos incluso denominar la antipolítica, ¿no? lo que podemos ver incluso en la figura de Miley, aquellos descreídos casi de la, la política, ¿no? ¿cómo lo ven a esto? Yo creo que eso ya pasó en el 2001 cuando la política se estrelló contra un paredón, con la gran crisis del 2001, el, el verso que decían los... Algunos medios hegemónicos eran que se vayan todos. ¿Por qué es eso? Porque a través de, de los medios hegemónicos pueden decidir los futuros gobernantes, los futuros este, quienes entran en política y quienes no, y achicar la torta, este, como se dice comúnmente. O sea, la única, lo único que lo va a salvar es la participación de la mayoría de los argentinos en política, porque es la única manera de solucionar en democracia los problemas de la gente. Bueno, por último, José, también si nos quiere entonces contar un poco y si quiere hacer incluso la invitación, a como estamos diciendo, a los jóvenes, a los que estén interesados también eh, en adentrarse en una, en, una, en una militancia, en un trabajo territorial, un, ter un trabajo de recorrer los, bra los barrios. Eh, una invitación, si cabe, a, a acercarse también a, a lo que es esta unión de Partido Único y Partido Norte Grande. Sí, la verdad es que estamos teniendo visitas de jóvenes de distintos barrios. Para ello también eh, están abiertos todos los días las puertas de este partido acá en Santa Fe 373. Este, seguramente alguien le está esperando. Pero no solamente para venir a solucionar un problema, que eso nos encargamos a gestionar, en solucionar los problemas, sino también a educar, a conducir y guiar al joven, al adolescente que realmente le interese tener participación. Y por otro lado, tenemos una mirada fuerte sobre la mujer, fundamentalmente porque ya está la paridad de género y la mujer este, hoy por hoy ha demostrado y sigue demostrando su capacidad, no siento que ayuda mucho al hombre y también tenemos, pensamos siempre en nuestros adultos que son también materia pendiente. Por último, entonces su expectativa respecto a la sede y también un poco de cara a lo que queda, resta de las jornadas electorales, ¿no? De cara al 11 de junio. Hacer un llamado a todos los correntinos que, que estamos acá, como decía José, Santa Fe 373 todos los días. Este, para, ...para acercarnos a la gente... ...para que la gente tenga una puerta abierta a la política... ...con dos partidos que puedan... ...que hay otros partidos que están este, conversando con nosotros... Para, ...para seguir sumando partidos... ...y que podamos enriquecer en la democracia correntina... ...por eso nosotros, este, desde nuestro punto de vista... ...desde nuestro humilde lugar... ...invitamos a todos los jóvenes, mujeres gente grande que se quiera sumar a nuestra a nuestra patriada, a que se acerquen a Santa Fe 373, que vamos a estar todos los días acompañando y tratando de guiar, aconsejar a los jóvenes eh, para que entren en política porque es la única forma de, de cambiar el futuro, participando y no dejando en manos de unos pocos la democracia que tanto nos costó conseguir.